Hoy presentamos el primero de los cinco cursos que vamos a desarrollar dentro de Gran Canaria Accesible, dirigidos a un primer acercamiento a la lengua de signos española. Uno de los objetivos que nos marcamos dentro de Gran Canaria Accesible es contribuir, por un lado, a generar conciencia sobre las barreras eh, que existen en nuestra sociedad, que impiden la plena participación social de las personas que sufren, que tienen algún tipo de discapacidad y en este caso estamos trabajando de forma importante eh, el aprendizaje y el acercamiento a la comunidad de personas sordas. Estos cinco cursos se van a desarrollar, dos en Las Palmas de Gran Canaria y tres en cada una de las mancomunidades, son cursos gratuitos de una duración de 20 horas y que vamos a seguir desarrollando, no solamente en este final de 2015, sino a lo largo de todo este mandato.